Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Esta vez hoy nos toca provincia europea. Sigo todavía dándole caña y los tanques rusos: un BRD 6.7, solamente el T-3400 y el SU-122, todos los demás en 6.3. Bueno, una sola zona por conquistar. Hay que cruzar el río y venga, arranca T-3400. Como siempre digo, esto es un auténtico suicidio, una sola zona. Aquí todo el mundo ha de partirse la cara y vamos a tirar el cobre. A ver, es un escenario, la verdad, muy complicado. Aquí, si las primeras oleadas no consigues apoderarte rápido de la zona y mantenerla, es difícil, bueno, aquí hay que pasar rápido esta, este primer bosquecillo y quitarnos del medio de aquí de estas llanuras donde somos un blanco fácil venga, vamos rápido rápidamente a buscar recodo aquí en estos bosquecillos y después intentar atacar la zona A, bueno, la salida al respawn de ellos está más o menos aquí a mi derecha mayoría, pues, no sé, el puente, si sí, parece que tienen un, en B5, pero un pequeño puente Que lógicamente será el primero, venga, pero también están bajando directamente hacia la zona Bueno, un cuadrante, 400 metros Aquí que hay que quedar fino, aquí los disparos, venga, rápido, no te pares ahí Venga, vamos, venga, bichito, corre venga, a abajo, venga, vamos a por ese puente vaya, un T10 un T10, este si no me equivoco es un BR de 8.0, yo un 6.7 pues casi, pues a 8, prácticamente 8 es un BR demasiado elevado demasiado elevado puede ser que me encuentre yo enemigos, venga, no me estorbes, necesito para los dos. Pues es un hándicap con el que no contaba. Bueno, mi compañero ese, tanque ligero, más bien una, es un antiaéreo, <ríe> está ahí arriba. Bueno, pues soy yo, el, junto con este compi, el único que estamos ya en la orilla. De la zona, todos los demás están pegados al río, pero no se ha movido nadie Venga, vamos avanzando poco a poco Ya a partir de ahora Esto es una lotería Desde cualquier ladera alta, entre casas o eh, cruzando el río Te puede ver cualquiera Y encima me pillan de lateral Así que nada, a jugársela ya, no nos toca Venga, este mapa es de los más complicados. Podría haber optado por, por subir, como está haciendo ese tanque pesado, posiblemente el T-10. Pero otras veces he optado por eso y me ha ido bastante mal. Venga, por ahí arriba, tanque medio. Venga, bombitas. Venga, mi compañero está pisando, va. venga, tanque pesado también ahí al otro lado del río va, Estarán todos a punto de llegar si no están ahí ya, entre las casas Venga, vamos rápido a cubrirnos 8.0 el PR del T10 las han una zona. Uf, Hay veces que no entiendo Este tipo de, de calificación que hace... Gying. yo mmm, puede ser que os pase como a muchos no lo sé si compartís conmigo la misma opinión pero no soy partidario de este tipo digamos de calificación a la hora de meter en combate a varios grupos que pondría un br máximo y de ahí para abajo como mucho, medio punto por arriba o medio punto por abajo Así las cosas estaría más igual Venga, vamos avanzando Mi compañero, es este 34 va avanzando Venga, es, venga una marca carro pesado ¿Eh? ¿Qué es esto? Una metriadora? A ver, a ver, a ver, hombre Vaya, vale, un Panzer Bueno Si, si ese este de 10 era 8.0 Este Este no llega ni a 5 Madre mía, vaya potaje, vaya mezcla que tenemos aquí. Madre mía, ver, viendo esto, vamos, no me extrañaría que aparecía por aquí ya un 17 o un 10-0. Qué desastre. Esto me desanima bastante. Venga, vamos a ver. La zona, están marcando. Venga, ese de 34 está pisando la zona. ¿eh? Y ahí están marcando. A alguien, que no veo. Venga. Marcar. Escribe, escribe bien. Marcar, en a. venga. Marcas en A. Ahí en la gasolinera. Ahí está. Ese, ese disparado. Ahí está. A ver, a ver, más o menos por ahí. ¿Qué es eso? Qué me ha zurrado. Venga, apaga el fuego. Pues no sé si ha sido ese de ahí arriba o alguien por ahí. No lo veo, no lo veo. Venga, repara, repara, repara 21, otra vez Otra vez Pues, me parece que sí Que vienen de la izquierda Ahí está el colega ¿Quién es? ¿Quién ese es de 34 está ahí Veteando es el cobre, muy bien Venga, ese disparo viene de por ahí Pues el que me está dando Me está viendo Me está viendo un poco Venga, vamos a ponernos un poquito más ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué he hecho? ¿Esto qué es? Conqueror Venga, por favor Un Conqueror Va, este bicho tiene un BR altísimo Uf, Venga Va, 6-3, venga, el Asus Este tiene buena penetración de blindaje Este es lo mejor que tengo A la hora de zurrar Cazacarros, venga, amigo va. Me... Madre mía, el misil Nos están zurrando ya desde ahí arriba venga, ¿quiénes son? Venga, me asomo, me pongo aquí a mirar como un tonto así ah, se hace chicos vamos ganando pueden estar lejísimos, venga marcar enemigos marcar, marcar venga, a ver si alguna marca me da una ligera idea de por dónde andan estos venga, eso es Ponerse ahora sales con este bicho que no tiene blindaje ninguno Entonces pones a ver venga vamos a ver bueno, vamos a ver si está a al, pequeña altura que tenemos eh, para eso un fogonazo para ahí marco por ahí esto está a 1650 venga el tío dispara de ahí ahí hay uno que está disparando Venga, 1600, 1750. Estaba por ahí. ¿Y ese? Ah, mira, por detrás hay uno que. Vaya, ah, la alambrada. Ah, mierda. Venga, un pequeño laguillo. Venga, objetivo localizado, correcto. SS. Bueno, el que hay, el que el que en un principio vi, ese es un cadáver. Así que, y el otro se ha metido por el bosque. Lógicamente ya haría lo mismo. Pero están lejísimos a 1600, 1700 metros, muy lejos. A ver, por ahí. ahí hay un cadáver. Esto, es una pared. <risa> bueno, vamos a para otra vez. Eh, sí que la marca por ahí. Ya no se ve. Ya no se ve entre tanto bosque. Venga, el objetivo ya ha sido realizado, sí. Lo localicé antes, digo, a ver si fuera otro, pues no. Ya es, lo, ya es, el, es el mismo, sigue el tío ahí. Y ese no se mueve. Ese es un cadáver. Eso, eso, eso, eso. Me había parecido ver algo. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Ahí está. Venga, vamos a ver. Va. Nada. Fallo. Ah, si tenía el telémetro. Ah. 1400. Me quedo corto. 1600. Eran 1650 aproximadamente sobre. No sé dónde dice la marca. Si fue la casa, fue el molino. Venga, ese tío ya se ha alargado, se ha quitado de ahí. Ay, qué pena. Ahí, justo ahí. Esa marca ahí. El tío sigue ahí. Bah, esto es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo para un cazacarros como el mío. Así que, venga, nos vamos al bosque. Aviones, venga, empiezan los aviones A darnos la lata y... y somos tres Tres más dos aviones Vaya desastre Ese de ahí es Ay, mi compañero, de ahí no pasó Pues qué bien Quedamos tres Venga, esa marca por ahí En E6 Venga, yo me camuflo todo lo que pueda Vamos avanzando poco a poco Venga, echamos un ligero vistazo ah, No se ve nada No ve nada Esa marca está aquí al lado Esa está ahí al lado F3, ahí en medio A la izquierda de mi compañero, ese tanque medio Va ganando, pues claro Y quedamos tres más el avión Venga, ese, esa marca estaba por aquí. Eh, ese ha sido mi compañero que ha disparado, me parece. Creo que sí. Va, no se ve nada, tío. No se ve nada. Venga, oigo otro avión. Este no es nuestro si no estuviera aquí camuflado pues venga, ese compañero está marcando justo ahí, bueno, el tanque medio ya no está y quedó un antiaéreo justo en el respawn nuestro y había una marca por aquí cerca y yo soy muy ruidoso, a ver, a ver a ver venga, por ahí disparan a mi compañero antiaéreo Nada, seguimos. Va, esto tiene muy mala pinta. La provincia europea nos va a joder bien hoy. Aquí no. Eh, ¿Qué es eso? Hombre, un amiguete. Aquí está parado, venga, vamos. A ver, a ver, a ver. Bah, nada, nada. Venga, nos ha cortado. Tranquilo, tranquilo. Venga. Vamos a ver si por aquí lo pillamos. Venga, venga, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, a ver. Por ahí sale. Venga, perfecto, bueno, esto habrá llamado la atención y seguramente por ahí vienen más, hay un cadáver, venga, vamos a apartarnos de aquí, venga, vamos a ver, vamos para abajo, a ver Qué es el hombre, ¿eh? otro amiguete, aquí vamos a terminar matando, si nos no, matan antes, venga, vamos a ver qué es un tiger, ¿no? Pues sí, un taller ah, Perfecto Listo, vengado Doble ataque Ha sido nada, pero listo Esto se ha acabado Una pena ah, Desastre Todo el mundo se quedó Pegado al río, golpe final Y solo fuimos a la base. Dos o tres Los que nos tiramos hacia la zona Y después con más ímpetu y se hicieron con la partida. Eso es lo que se pasar muchas veces, que nos mojamos unos cuantos y los demás se quedan a mirar. Venga, séptimo, 13.127, tres objetivos también destruidos, 68% de actividad. Tres críticos, el impacto y listo. Y un objetivo en reconocimiento. Pues nada, partida de desastre. Así que esto ha sido todo. <risa> en en este escenario de provincia europea, pues nada, recordaros abajo en la descripción tenéis el enlace al escuadrón en Discord, Instagram, Facebook y el canal de Twitch de nuestro amigo Draconianus, pues nada, esto ha sido todo y como digo siempre, nos vemos en un próximo.